Quiero decirle que mañana hay varios comentarios que como hay esta entrevista, yo lo voy a hacer mañana que tendré el tiempo necesario y prácticamente entero, pero solamente quiero decir que el comercio de San Francisco de Macorís, diferentes instituciones comerciales, ha rechazado de manera contundente de manera contundente el llamado a huelga para el próximo lunes y dicen que van a abrir sus puertas. Si estos huelguitas se hubieran llevado de comentario que hace 15 días hice, que el recurso huelga no se puede relajar, no se puede convertir en, en algo que por un quítame una paja, que hace un mes se hizo una huelga y que un mes después sin usted consultar al comercio, sin usted consultar a la población si está de acuerdo o no con un movimiento huelgario, usted por un decreto que dos o tres gente dice que se reúna y se le mete la cabeza de casa una huelga, no cosechan este fracaso, porque este es un fracaso irreversible. ¿Saben por qué? Porque ante el repudio del comercio, del transporte, y aquí están convocando, aquí están convocando para el domingo. Eh, no huelga, no a la huelga, ya está bueno, domingo 25 de abril, parque, 23 de abril, Parque Duarte, o sea, un grupo de instituciones están llamando a un movimiento de repudio a la huelga el próximo domingo y cada vez más usted busca las redes y la gente está repudiando, pues yo lo dije aquí, que era una falta de sentido común, que era algo que usted como dirigente, usted tiene que mirar más allá de la curva, usted tiene que analizar cuándo una cosa es posible y cuándo no, cuándo es inconveniente y cuándo es conveniente. Este no es un momento para huelga. Yo se lo dije aquí en este programa. Ahora eso es un fracaso, porque oigan, oigan lo siguiente, si no quieren seguirse hundiendo más de la cuenta, si comenzaran para tratar de, que, de paralizar a San Francisco de Macorís. A cometer actos de terror y de anarquía y amenazar a los comerciantes, se hunden más. Pero mañana yo voy a ampliar este comentario.